Yeah, Rudefly de Fly El principio hasta el último extremo Cara vemos sin miedo, sin freno Rudefly, ritmo Fly nuevo de estreno La rima callejera, estilo clásico El principio hasta el último extremo Cara vemos sin miedo, sin freno Rudefly, de Fly ritmo nuevo de estreno La rima callejera, estilo clásico Va pasando el tiempo, sigo creciendo, la gente corriendo, caminando deprisa, mundo perverso. sin mis cosas sucediendo, es que no entiendo, no comprendo mi arte, no vendo qué pasó. Ja, con los viejos tiempos, felicidad, alegría, el momento viviendo, ahora despierto. Gente muriendo, tristes sufriendo, solo recordando aquel momento, tranquilo en mi trayecto. Sigo para adelante, que agua y te veo. Eso por eso atacó los giles del congreso político. Salen y les o mi rima, mi flaybo, se encarga de eso. Ah, si sí, mi rima, mi flaybo, se encarga de eso. los aclárate una vez, eso es lo que es y no se ve. Por eso lucho por mí, por usted apague la TV. No se trata de entender, se trata de despabilarte. Ya despierta, ya es tarde, estilo clásico clara de una vez, eso es lo que es no se ve por eso lucho por mí, por usted apague la TV. No se trata de entender, se trata de despabilarte ya despierta. del principio hasta el último extremo. Cara, vemos sin miedo, sin freno. te fly, el ritmo nuevo estreno, la rima callejera. La vemos sin miedo, sin freno. Rutefly, ritmo nuevo, estreno. La rima callejera, estilo clásico. Rutefly.